Esto es de los planes para mañana. Buenas tardes a todas, soy Clara Jiménez del área de letras del Centro Cultural de España en México, bienvenidas a la tercera edición de Armarios Abiertos, organizado por la Red de Centros Culturales, colaboración con la Academia de España en Roma y el Centro Niemeyer. Agradecimientos a todas las personas que nos siguen hoy en directo y también a las que nos están viendo en diferido. Esta tercera edición se extiende hasta junio de 2023 y el programa vertebral estará compuesto por cinco mesas y conversatorios virtuales, curados por Pablo Martínez y Fefa Vila, y se llama Un templor, una grieta, un desvío sobre las potencias de lo queer ante un sistema en crisis permanente. Hoy estamos en nuestra cuarta sesión, que se titula Espectros de Memorias Queer, historias materiales para imaginar las archivas porvenir". Además de las mesas, esta nueva edición de armarios abiertos contempla una línea de actividades que incluyen talleres, laboratorios, mapeos, un ciclo de cine y una publicación a cargo de la editorial Dos Bigotes, especializada en temática LGTBIQ, feminismo y género. Eh, sin más, les dejo con las participantes de la mesa de hoy. Muchas gracias. Eh, buenas noches desde Madrid. Eh, un saludo a, a todas las personas que estamos aquí en la pantalla y también a todas las personas que nos estáis escuchando al otro lado y que, y que, no, nos, y que no nos vemos, pero que os sentimos cerca y que ojalá podamos eh, conversar. Eh, al terminar un ratillo. ¿no? Hoy eh, tenemos eh, la cuarta conversación de un programa que, que está discutiendo las crisis en las cuales estamos viviendo, las crisis continuadas, las crisis sistémicas, pero con una espe especial incidencia de, eh, de qué aporta el sujeto queer, en tanto que un sujeto continuamente en crisis, continuamente también renovado, a a los planteamientos, a las discusiones de estos momentos históricos que estamos viviendo. Hemos tenido tres sesiones, tres conversaciones que esperamos que hayan sido vuestro interés y hoy es la cuarta conversación que, como bien ha dicho Clara, la hemos titulado Espectros de memoria queer, historias materiales para imaginar las archivas por venir. Eh, y este título, además, eh, acontece hoy en un momento en que acabo de leer, eh, viniendo para acá, que Rusia prohíbe cualquier, eh, cualquier gesto de solidaridad o manifestación cultural, social, a las personas LGTBIQ. Y el ministro de Exteriores de Inglaterra también eh, nos invita a dejar de ser gays, de ser queer en, en el Mundial de Qatar. ¿no? Es una, un contexto que está marcado por una crisis, pero una crisis reaccionaria y altamente beligerante, altamente eh, reactiva y violenta contra, contra la comunidad eh, LGTB. Por eso creemos que hablar de la memoria es actualizar el presente, es discutir la política del presente. Decíamos que la memoria queer habla de la acción y la ficción, de la acción y la ficción de agentes que transforman y se transforman, que se mueven constantemente sin posibilidad de ser encerrados en identidades absolutas en cuyo hacerse provocan a su vez la aparición en la superficie de las marcas de ausencias y de silencios como agitadores que activan constantemente esa posibilidad de lo invisibilizado, de lo frustrado, de lo negado, de lo violentado, de lo que no puede ser, de lo fracasado también como potencia para hacer mundo, otro mundo posible. Y para hablar de esto tenemos a um, tres, cuatro, cinco, seis personas, cuatro países... Eh, de América Latina eh, que Pablo eh, va a presentar, porque creo que, que pueden discutir y conversar eh, de, esos, de esas potencialidades creadas, activadas, vividas, también silenciadas y violentadas desde cada uno de los lugares en que, en que se encuentra. Bueno, pues muchísimas gracias, Cefa, por esta presentación. Y nada, yo no me voy a extender mucho más, eh, agradeceros a todas por eh, acompañarnos hoy también y por seguir en estos distintos conversatorios que estamos teniendo y paso a, a, a, a presentar a las cuatro invitadas de hoy. ¿no? Eh, las primeras eh, eh, que, eh, que, que me gustaría presentar corresponden o, son, o pertenecen al Archivo de la Memoria Trans, que es un colectivo argentino que busca proteger, construir y reivindicar la memoria trans argentina a través de fotos, vídeos y, y distintos materiales de archivo, ¿no? como recortes de diario o también documentos de identidad. ¿no? Fue fundado por María Belén Correa y por Claudia Pía Baudraco y ambas mujeres transactivistas quienes habían imaginado tener un espacio donde reunir a las compañeras sobrevivientes, sus recuerdos y también sus imágenes. El archivo contiene en la actualidad un acervo de más de 15.000 documentos y eh, se registra un material que comienza desde principios del siglo XX hasta el final de la década de los 90, ¿no? El acervo, como digo, eh, como decía antes, tiene además de estos documentos también producciones fílmicas y sonoras, ¿no? La política documental del Archivo de la Memoria Trans adhiere a la lucha contra la transfobia, ¿no? El trabajo para la formación educativa y la inserción sociolaboral de las personas trans, así como la denuncia de todo tipo de transfobia institucional o social. Junto, hoy estar, están con nosotras eh, tanto Cecilia Estalles como Carolina Figueredo, ¿no? eh, presentando un poco las políticas y algunas partes también de, de, del archivo. Después eh, a, a, a, pasaremos con ellas. Pero antes quiero acabar de presentar a los otros tres eh, participantes. Eh, desde Chile está Felipe Rivas San Martín, que es un artista visual, ensayista y activista de la disidencia sexual. Doctor en arte en la Universidad Politécnica de Valencia y su trabajo emerge de la intersección entre el activismo queer, la tecnología y la decolonialidad. En 2002 funda junto a Pedro Sanzana y Karen Castillo el colectivo universitario de disidencia sexual Grupo Latinoamericano de Activismo, Experimentación Artística y Reflexión Crítica. ¿no? Es coeditor junto a Pancho Godoy del libro Multitud Marica, Activaciones de Archivos Sexo-Disidentes en América Latina y autor del libro Internet Monamur Infecciones Queer entre Digital y Material de 2019. Desde Costa Rica nos acompaña Marga Sequeira, que se tituló en Historia del Arte y Máster en Artes Visuales y Estudios Culturales con una perspectiva feminista y queer. Realizó un diploma, además, en, en Antropología del Arte. Ha, ha tomado cursos de Filosofía, Historia y de Especialización en Género, Sexualidad y Teoría Feminista. Ha participado en procesos de investigación sobre el arte contemporáneo costarricense, sobre arte colonial centroamericano y sobre fotografía del siglo XIX. También ha investigado acerca de la performance y las corporalidades y la diversidad funcional. Su línea de investigación y práctica curatorial está vinculada con archivos secundarios o alternativos que se construyen o simplemente se ficcionan y con los que se crean memorias visuales. Eh, y por último, también nos acompaña, ya, este, ya como desde Filadelfia, Eduardo Carrera, eh, que es curador, investigador y gestor cultural, ...que actualmente está cursando el programa de doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Pensilvania. Especialmente, o su investigación está relacionada con el arte queer. Fue curador y director del Centro de Arte Contemporáneo de Quito desde abril de 2017 a julio de 2022 donde realizó investigaciones, incorporó partes de, o archivos de, de memoria trans ¿no? y de memoria queer, ¿no? que por eso nos parecía muy interesante que estuviese hoy aquí. Tiene un máster en gestión cultural por la Universidad Internacional de Cataluña y realizó, que es donde nos conocimos, el programa de estudios independientes en el MACVA, en en Barcelona. Cuenta, además, con una dilatada trayectoria de eh, trabajo institucional. Hoy, en esta sesión de hoy, hemos pensado, o nuestra idea, eh, es no romper un poco la estructura de sesiones anteriores y eh, lo que vamos a hacer, en vez de abrir con una conversación como hacíamos en otras sesiones, hemos pedido a nuestras invitadas que compartan una presentación en la que puedan compartir algunos de, los, de sus materiales de, de trabajo. Así que, sin más eh, eh, dilación, ¿no? Quería pasar, le, le paso la palabra a Ceci y a Carola, de, del Archivo de la, de la Memoria Trans. Hola, ¿qué tal? Estamos desde Buenos Aires. Eh, ella es Fanny, ¿lo presentar? Hola, sí, yo soy Fanny, de acá de... Va, de estoy en Buenos Aires, pero vivo en Córdoba. Eh, que vino especialmente porque estamos haciendo, junto a la Biblioteca Nacional, eh, una exposición, y bueno, fue entrevistada, pero quería, quería presentarse. Soy una sobreviviente de la dictadura y estamos haciendo en el archivo eh, muchas, eh, ya hice ayer los reportajes, grabamos todo para ser presentado y ya está. Bueno, no sé si el... quieren saber algo. No, eh, seguimos. Bueno, un poco eh, Pablo ya nos presentó. Eh, nosotros somos parte, en el archivo de la memoria trans, somos doce, un equipo de 12 personas actualmente. Eh, pero en un principio sí. no fue así el, el, el archivo lo funda María Belén Correa en el año 2012 Luego de la ley de identidad de género en Argentina eh, Y primero fundó un grupo de Facebook cerrado Donde las compañeras se juntaron para organizarse Para reencontrarse Estaban en todo el mundo Porque en Argentina hubo mucho exilio hacia Europa También eh, y hacia Chile, Uruguay, a distintos lugares Entonces se reunieron en un, eh, se reunieron en, en un Facebook que, que funda María Belén Que se llama Archivo de la Memoria Trans eh, Y en un principio tuvo esa etapa virtual Que luego en el dos, fines del 2014, principios de 2015 eh, Me sumo al equipo porque estaba realizando una investigación personal, yo soy artista visual. Eh, y bueno, y le propongo a Belén hacer una, un archivo físico, tener un lugar donde se pueda trabajar también con, con las compañeras y, y trabajar la, la memoria eh, contada de de, desde la primera persona. Belén vive en Alemania, ella está exiliada, se exilió en los años 2000 y ahora vive actualmente en Alemania, yo vivo en Argentina. Entonces empezamos a trabajar a la distancia. Eso fue eh, hasta el año 2000, casi 2017, y luego se incorporan al equipo todas las compañeras, eh, que bueno hoy no están presentes, pero se, se incorporan, incorporamos un equipo grande, fue creciendo, nos fuimos profesionalizando, eh, aprendimos tareas de archivo, ninguna de nosotras era archivista, ni lo es, eh, y tuvimos que capacitarnos, pero quería darle la palabra a Carola, si no interrumpo más. No, bueno, más. Mi, nombre, es... mi nombre es Carolina, yo ingreso en el archivo en el 2017, desde ese momento que estoy en el archivo, ingresé, porque soy una mujer trans sobreviviente, casi al final de la dictadura militar, y así que vine hacer mi primera entrevista, a poder contar mi historia, que para mí fue maravilloso porque, bueno, como verán, el archivo es el único espacio que hubo ¿no? en todo el mundo donde realmente pudimos eh, contar nuestra verdadera historia, nuestro pasado todo lo que padecimos desde nuestra transición hasta el último tiempo, hasta que llega la ley de identidad de género. Este, así que el, el archivo me dio ese espacio, que para mí fue maravilloso porque no creí que en la vida, en algún momento de mi vida, iba a poder, con, iba a poder contar públicamente lo que fue mi pasado y lo que fue mi sufrimiento, porque siempre... En una palabra vulgar, como quien dice, siempre morimos de calladas, porque nunca se nos permitió, siempre nos cerraron la boca. Y es la primera vez que pudimos expresar lo que realmente sentimos, <coughs> lo que nos hicieron sentir, y gracias al cambio de la ley de identidad de género que nos cambió la vida casi a todas. Bueno, ingreso dando mi primer testimonio. Y me quedo en el archivo, así que las chicas me capacitan, entre nosotras nos ayudamos, aprendí a digitalizar, ¿no es cierto?, escaneo de fotografía, documentos, nos fuimos cambiando las experiencias, enseñándonos, ellas como fotógrafa, bueno, con más experiencia nos, nos fue capacitando, nos fue ayudando, fuimos aprendiendo, hasta que después tuvimos una capacitación con Fernando Osorio eh, de México y que ahí tuvimos más capacitación sobre lo que es archivo conservación, que es mi área hoy en día, eh, me, estoy en el área de conservación, lo que es de limpieza de fotografía, documentos, ¿no es cierto? Nosotras mismas creamos nuestros propios sobres, carpetas, las cajitas para guardar lo, los acervos fotográficos y documentos, ¿no es cierto? Donde va en una caja general y después queda archivado, en el archivo. Y bueno, y así nos estamos capacitando día a día y estamos aprendiendo a pesar que las mujeres, las que somos, ya somos personas grandes, mayores casi de 60 años, y es un desafío para nosotras porque la verdad que nunca tuvimos una oportunidad tan hermosa. Eh, bueno, el, el archivo La Memoria Trans tiene, como dijeron en la presentación, alrededor de 15.000 documentos. La mayoría son documentos fotográficos, pero también tenemos colecciones de, de revistas, eh, algunas eh, cartas, postales, eh, y el, los archivos más antiguos son de más o menos 1940. Eh, que justo ahí detrás tenemos una foto que es del, del archivo de, de Malva Solís una compañera chilena que vino a la Argentina de muy joven eh, y que falleció a los 90 años. Eh, ¿Qué podemos contar? Nosotras eh, realizamos exposiciones de arte, estamos, eh, trabajamos también con, con museos, galerías, espacios de memoria, centros culturales, eh, ministerios. Eh, pero para nosotros es, es muy importante también que la gente tenga alcance a los archivos Y que pueda consultarlos y que sea un archivo dinámico y abierto eh, Por eso casi siempre hacemos una vez por año exposiciones Ahora vamos a tener una en Casa de Gobierno, en Casa Rosada El 10 de noviembre Y, y también hacemos otras actividades para difundir el material, para la, la divulgación Como eh, no sé, podcast Estamos por sacar ahora una radionovela, eh, audiovisuales, bueno, nada, mucho trabajo. Y eh, este año lanzamos nuestra propia editorial. ¿Tenés Carol ahí en línea? Ay, sí, perdón. mira eh, sacamos nuestra propia editorial, que publicamos nuestro... Es nuestro segundo libro, pero es el primer libro con una nuestra editorial. Eh, también con el apoyo de AECIL, porque... Esto, esta, este archivo lo digitalizamos mira, que es de Pia Baudraco una activista muy reconocida lo digitalizamos también con el apoyo de Iberarchivos eh, así que nada, contamos también para este proyecto con el apoyo de AECIL estamos muy agradecidas y bueno, es una forma también de, de más que nada de una forma de ingreso también al archivo, porque es un espacio autogestivo, eh, donde al principio empezamos trabajando todas a Donorem, nadie cobraba, y de, después, a medida que empezamos a ser conocidas, eh, nos empezamos a presentar en becas, eh, en lugares, y ahora tenemos ayudas por programas, no tenemos ayudas continuas, pero bueno, esta es una forma que estamos tratando de, de tener nuestros propios ingresos sin depender de subsidios, pero bueno, es complicado, somos una asociación civil. No sé si... Vale, muy, muy bien. Sí, no sé si queréis presentar. Tenéis un vídeo, no sé si lo queréis poner o lo queréis poner después. O... Me olvidé de poner... Bueno, me olvidé de poner el vídeo. Bueno, acá, a ver, vamos a compartir algunas de las fotos que tenemos. Eh... A lo mejor nos podéis contar pequeñas cosas de las fotos, Sí, ¿no? ahora las ah, estaba mirando. Eh, ¿Cómo se llama yo? Marcela Ibáñez, ¿no? Sí. No. Ah, ¿no? Sí, la sí, sí, Mar Mar Marcela Ibáñez. Sí. Eh, bueno, a, algunas de estas fotos son, en, en, en, son más o menos estas que estamos viendo, entre el 70 y el 90. Eh, Mira ahí está Carla Perigles. Carla Perigre, ah. sí. Eh. Están las Uruguayas, ya está Lo que van a ver muchas de las fotografías, el rasgo en común que tienen, que son en interiores. Mira, eh, Débora, eh, la... eh, no, Débora Singer y la. Bobó, la. Carla. No, Débora Singer y la Bubú. La Bubú. Ella es, es Bubú. Ella la pero y la... Bueno, eh, eh, hasta el año 2000 en Buenos Aires eh, estaban los, los edictos policiales donde no ser, ser una persona trans o travesti era ilegal. Eh, había un artículo, el segundo H, ah, H y el segundo F, sí, sí, sí. que era vestimenta contraria al sexo y con eso te llevaban presa y podías caer hasta 30, 60, 90 días y se te iban sumando las causas. Eso funcionaba tanto en Capital Federal como en Provincia, que en Provincia era el artículo 68 y 92. Era vestimenta no, no, no, no, no. no adecuada al sexo. Y como, el resto en el, y como en otras provincias, en todo, el, en todo el territorio nacional. Claro. El, el edicto policial eh, existió en todo el territorio nacional que más que un edicto policial se forjó en una persecución personal, porque solamente el colectivo LGBT, o sea, las mujeres trans, éramos perseguidas. Y eso en algunas provincias duró hasta el año 2010, eh, por eso Ay, me, de es decimos que... siempre que la, la democracia para la <coughs> población trans y travesti empieza a partir del 2012, el archivo arranca a partir del 2012 porque antes estos archivos no podían salir a la luz porque era peligroso. También. Y, y bueno, fue una lucha muy grande que se dio para, para terminar con, con, con los edictos y con las encarcelaciones. Eh, Ah, le decía que los rasgos principales de la fotografía son que son en interiores, por estos edictos, que no se podía salir a la calle, salías, no sé, ustedes cuenten, salían. Sí, sí, salíamos y donde nos veían nos llevaban, nos ponían sus artículos, nos daban 30, 60, 90 días, y hay provincias que hoy en día, por ejemplo, yo soy, nací en Santa Fe y hoy fui reparada por la reparación histórica que se hace, que muchas muy pocas provincias la dan, Santa Fe la dio y yo salí beneficiada con mis 60 años que tengo. Así que esa es una de las causas que acá en Capital no tienen la suerte las chicas de, de ser reconocidas, como fui reconocida yo. Como si se dan cuenta, la mayoría, como decía Cecilia, son siempre en interiores de, de algún lugar, porque no teníamos la libertad de poder ir a una playa a sacar una fotografía, claro de festejar, ir a una confitería mucho menos, sacarnos una fotografía en lugares públicos, porque desde, vamos desde que salía el sol hasta que se ocultaba, ese dicto nos perseguía y teníamos que vivir escondidas. Quiere decir que no nos podíamos ni siquiera cruzar con un patrullero, mucho menos hacer, tener una actividad en lo público. Y lo que pasaba, que, que van a ver las fotos de, de exterior generalmente, las que van a ver son, bueno, porque era una cosa muy osada sacarse una foto en una plaza, o cuando la mayoría de las chicas, la que pudo, se exilió a Europa. Entonces en, en España, generalmente iban a, a Madrid, o a Italia, Roma, París, y ahí eh, sí podían estar al aire libre y era otra vida. Sí, era otra vida. Otra vida. Otra vida. Este sí, era en Neuquén, claro. también hubo mucho movimiento interno dentro del país, porque en otras provincias los códigos eran un poco más flexibles, entradas sí. y salías a las 24 horas, como en Neuquén, entonces muchas comunidades se fueron desde acá al, al sur eh, de la Argentina. Emigraron más o menos hasta el gobierno de Alfonsín, sí, en el, el, el, el, el año 83, que entra en... Eh, el primer gobierno democrático, ah, bueno, democrát sí, democrático entre comillas, porque para nosotras las leyes eran iguales. Sí, eran sí, iguales. Bueno. Nunca tuvimos democracia, lamentablemente eh, seguíamos haciendo presas, seguíamos perseguidas y nada. Tuvimos que empezar a defender nuestros derechos por nosotras mismas. Bueno, eso, si nos robamos más tiempo a las sí. No, no, no, no, no, no robáis tiempo, es, es una maravilla escucharos y muchísimas gracias por compartir las imágenes, ¿no? Es como, eh, es muy interesante ver cómo los, los objetos materiales, ¿no? Nos evocan historias, ¿no? Y a partir de ellos, como, como, como despiertan, como los relatos, ¿no? el, el, eh, eh, Si os parece, podemos continuar con, con Felipe y luego volvemos a, a la, bueno, luego ya volveremos a vosotras para poder debatir y poder seguir pensando. Como muchas de las cosas que habéis dicho, ¿no? también el, una pregunta que nos hacíamos Fefa y yo pensando en esta sesión, ¿no? cómo se archivan los sentimientos ¿no? o qué tipo de, de, de, de formas se pueden imaginar para, para trascender ¿no? el propio material de, del archivo, ¿no? que es el, el, el material más eh, del heteropatriarcado, ¿no? el, la, la cultura material y del objeto. Felipe, si, si quieres, te, te damos paso a ti. Hola. Muchas gracias. No sé si, no sé si se, se ve el, el PPT. Sí, se ve perfectamente. Perfectamente. Vale, genial. Entonces, cre, cre ¿quieres que por es lo un, pa, así? Pantalla completa, sí. Es allí, ¿no? Súper. Vale, genial. Bueno, en primer lugar, eh, tengo que agradecerles a, eh, a ustedes, Jefa eh, Pablo, por la invitación. Eh, también a, a, bueno para trabajar este hablar sobre este eh, este tema eh, y compartir además espacio con eh, amigas no con Edu Marga que ya nos conocíamos eh, eh, conozco ahí por, por primera vez también este proyecto del archivo trans que está increíble eh, yo voy a presentar eh, algo de relativo a trabajos recientes eh, y también algunos antecedentes de cómo llego a abordar este, esta cuestión. Eh, a ver. Ah, okay. eh, en primer lugar, eh, quería hacer mención eh, a que, bueno, mi primer acercamiento al, al, al, a la cuestión del archivo, eh, al archivo queer archivo Marica, archivo de las disidencias, eh, estuvo vinculado a mi participación en espacios de activismo específicamente el colectivo universitario de disidencias sexual cuds eh, y a una cuestión que creo que eh, tiene cierta sí, que tiene cierta importancia también de relevar que es eh, cómo <coughs> eh, eh, digamos el problema del, del el problema del archivo queer del archivo de las disidencias eh, en su relación situada y contextual ¿no? de América Latina a Biella eh, expone un, un, digamos una situación doble porque claro el, el, eh, sabemos que el archivo el archivo queer ha sido un archivo negado eh, imposibilitado de existir no son experiencias de vida que han sido sometidas a una violencia tal que no han sido posibles de no, digamos no han tenido la posibilidad de expresarse <coughs> y en esa imposibilidad de expresarse entonces tampoco han tenido posibilidad de inscribirse eh, en términos de, de, de memoria y de archivo, esa imposibilidad de inscripción, además, un, eh, al, al ser una imposibilidad de inscripción de la experiencia, por lo tanto, del archivo, también es una imposibilidad de inscripción técnica e informática, eh, no ha podido perdurar esa información, esa, esa inscripción técnica, ha, ha habido también una negación eh, de, la, de, la, de la tecnología y de la, y de la información realmente a todas esas experiencias. Eh, y en el caso del, del, del, de, de nuestro contexto, yo creo que se le suma a eso eh, la particularidad de eh, que la necesidad de recuperar esas memorias, de recuperar, esa, digamos, de apropiarse de estos de estas, eh, derechos a la información y derechos a, la, a las tecnologías y al archivo, eh, implica también un ejercicio eh, de contar otra historia, también, otra historia que es la que se cuenta hegemónicamente de lo que es digamos la historia de lo que la de lo queer, la historia LGBT la historia de las disidencias sexuales en el relato hegemónico internacional ¿no? que que esta historia eh, europea Estados Unidos entonces creo que ahí hay dos hay, hay dos eh, eh, hay dos elementos que lo vuelven aún más urgente y un más aún más necesario y un más eh, disruptivo eh, con ese espíritu entonces eh, bueno, en, eh, como parte del trabajo del colectivo, estuvimos eh, trabajando un episodio en chileno que fue la primera eh, manifestación homosexual del 73. Este fue mi, este fue mi primer como, acercamiento al, a, al tema del, de los documentos y el archivo eh, desde el, el, contexto, el contexto activista. Desarrollamos algunas acciones en relación a esa primera intervención. Tenía que ver sobre todo con... Eh, la idea de la activación de, la, de esa memoria, de ese archivo, eh, y que fue también esta idea de la reactivación de la memoria, uno de los ejes principales de lo que trabajamos con eh, Madrid, con Serana Pancho Godoy, amigo muy querido, eh, en el proyecto Multitud Marica, que fue una exposición que hicimos en el, eh, en el Museo Salvador Allende, donde invitamos a activistas y artistas de ocho países de yala a trabajar con archivos de las memorias locales. Eh, pero al mismo tiempo, esos archivos, eh, digamos, introducirles una eh, no era una exposición de los materiales, sino que lo, que lo que se hizo fue una especie de procesamiento en el entendido de que eh, muchos de estos eh, documentos, muchos de estos archivos son, eh, que, que están contados desde la lógica del poder heterosexual, muchos son además materiales muy violentos ¿no? sobre estas ex expresiones, entonces había muchas veces que reprocesarlos y re eh, activarlo. Nosotros ahí hablamos de, la, de activaciones del archivo, ¿no? como generar otras cosas a partir del. A, otras cosas en el presente, como ac acciones en el presente que mantuvieran o dieran cuenta también de esa eh, actualidad de la, de la memoria. Eh, estos son registros de, de, esas, eh, de esas experiencias. Y eh, <coughs> en 2018. Yo recibí una invitación, ya estaba haciendo la, la investigación en el doctorado, que es un doctorado, eh, mi proyecto doctoral, bueno, es una especie de cruce entre eh, la tecnología informática y lo queer, eh, a partir del análisis de diferentes casos. Eh, y eh, participé en una residencia en el Centro de Arte de Espina, en Río de Janeiro, de, de Brasil, eh, con un proyecto de investigación sobre... Um, un, un proyecto científico reciente, muy reciente, de dos académicos de la Universidad de Stanford que habían eh, publicado un estudio donde ellos eh, eh, entrenaron a una, eh, un sistema de reconocimiento facial para que sea capaz de identificar la orientación sexual de personas a partir de sus fotografías de rostro. Un proyecto bueno, que además fue muy bullado, fue muy mediático, muy polémico. Eh, Estando en Río de Janeiro, eh, tuve la, la, la suerte de un amigo que me dio a conocer un proyecto que estableció un paralelismo con este estudio reciente, que era un, una investigación científica realizada en Brasil en la década, de los años, en la década del 30 del, del siglo XX, eh, liderada por un, un médico endocrinólogo que se llamaba Leonidio Ribeiro, eh, en que él eh, estudió a eh, cerca de 200 eh, maricas que eran eh, eh, detenidos por la policía en una plaza en Río de Janeiro, Plaza Tiradentes, y eran obligados a ser objeto de esta investigación que utilizó eh, bueno, técnicas de, de antropometría eh, y tenía además una base eh, endocrinológica que conectaba con la misma justificación que usaban, los curiosamente usaban, los científicos eh, de Stanford para explicar por qué existían estas diferencias fisonómicas que el algoritmo sería capaz de, de identificar. Entonces había una conexión, estas son imágenes de la, de la residencia, de unos talleres, en fin. Eh, entonces, el, mi proyecto lo que, lo que pretendió realizar fue, por mm, bueno, investigar estos dos momentos densos e intensos de eh, la ciencia frente al cuerpo marica, al cuerpo homosexual, a través de eh, todas estas lógicas, ¿no? eh, de análisis cartesiana, en fin, eh, sobre, ese, sobre ese cuerpo. Eh, estas son imágenes del libro de Leonidio Ribeiro, con las descripciones eh, del estudio, eh, y eh, el proyecto de Stanford de 2017, eh, que utilizaba eh, tecnología bueno, más reciente, pero que finalmente lo que hacía también era, de cierta manera, revivir lógica eh, de la violencia del pasado, de la ciencia. Esto se material, todo este proyecto ha tenido diferentes instancias de eh, materialización, donde investigué esta cuestión, eh, ha tenido varias salidas, lo que yo quiero, te, sobre todo críticas en términos textuales, y de, de, lo, de todo lo que implica todo, esta, todo este proyecto, pero lo que, les quiero coment, lo que quería comentar hoy día era más bien eh, las... Eh, derivaciones artísticas o de obra eh, que se materializaron en un proyecto expositivo que se llamó Sexual Data, eh, donde bueno una de, las, mm, eh, una de las estrategias de obra, uno de los eh, resultados que yo hice fue eh, en el proceso de, de ir investigando estos dos episodios eh, generar una especie de muro de investigación, se llama, eh, que es una, un display de materiales que fueron parte de todo el trabajo de investigación, eh, además realizados de cierta manera como mm, o sea, modulados para su exposición, ¿no? que se exhiben, eh, y son todas las imágenes, fragmentos, documentos, papers, anotaciones, en fin, todo eso eh, termina siendo eh, una, una pieza que se, que se exhibe en la, la galería. Estos son detalles de ese, de ese muro de investigación. Eh, y el segundo, había otro, eh, otra, entre comillas, estrategia de obra, que era tomar imágenes del estudio de Stanford, del estudio reciente de Kosinski y Wang, son los dos autores, eh, y hacer una especie de crítica a la imagen científica, eh, la imagen científica que además tiene toda una densidad, ¿no? se presenta la imagen, la imagen en el contexto de los papers académicos como una especie de ilustración o visualización del contenido textual del, del documento científico que de cierta manera legitima visualmente ese contenido, o sea, como, hay una, como hay un mono, una figurilla, entonces como que de cierta manera una especie como de transmisión de verdad, de cierta manera, en, en, en esa imagen, una, en esa imagen además que una imagen por el hecho de ser científica, entre comillas tiene toda una serie de connotaciones, eh, pero también de valorizaciones del mismo, del mismo documento. Y además un tipo de imágenes que está sometido a una serie de regulaciones propias, propias de la producción de discurso académico, eh, está absolutamente regular, normalizada, estandarizada, en fin. Eh, entonces el ejercicio que yo realicé era eh, tomar esas imágenes del paper eh, académico, que tenían digamos, una operatividad en, el, en ese contexto, y llevarlas, eh, traducirlas a obras en, en pintura, porque uno de los medios en los que yo trabajo recurrentemente es la pintura. Eran pinturas eh, de, obviamente, un formato mucho más grande que el de la hoja de, de paper, ¿no? eh, que se montaban en, el, en la galería. Y, bueno, la propuesta era que, digamos, en ese ejercicio de contextualización se podrían activar otras preguntas sobre esas mismas imágenes. Entonces, son. Eh, fotos de, de la inauguración. Esto se expuso en la Galería La Posta en Valencia, estando allá, en 2020 o 21. Estas son también otras de las imágenes eh, que también fueron traducidas a obra en la galería. Y, y estos son detalles de la, de la materialización. O sea, como hay, habían unos diagramas eh, en, el, en el paper de, de los eh, académicos de Stanford, que eran estos diagramas, que al momento de traducirlos, lo, como el, me, el mejor material en realidad fue clavitos con alambre, que creo que de ahí hay una serie de elementos materiales también que introducían eh, también otras como densidades del propio, eh, del propio material. Es un detalle de una de las pinturas. Estas son imágenes. Este, este, esta imagen, por ejemplo, lo que representa es eh, los son rostros eh, prototípicos de lo que sería un eh, hombre heterosexual, un hombre gay, una mujer heterosexual y una mujer lesbiana, de acuerdo a los resultados eh, que desarrolló este software que implementaron estos científicos en 2017. Um, bueno, y eh, una de las últimas... Eh, proyectos que estoy y derivaciones que he estado realizando a partir de este trabajo eh, retoma las imágenes de, del estudio de Leonidio Ribeiro esas imágenes científicas del cuerpo, digamos, del cuerpo marica estudiado y sometido a esta eh, a, la, a, la, a la pose frente a la retícula eh, procesándolas con, eh, yo denomino este proyecto Reimaginación Algorítmica del Archivo Queer. Lo que hago en, en concreto es, eh, bueno, tomar estas imágenes del estudio de Leonido Ribeiro, eh, procesarlas a través de un sistema de inteligencia artificial, eh, que, que, bueno, hay un, hay un boom, se están desarrollando últimamente, en los últimos meses han salido eh, bastantes modelos de... Eh, inteligencia artificial que son eh, capaces de generar imágenes a partir de a partir de, eh, de, de distintos, distintos elementos por una parte generan imágenes a partir de textos eh, o a partir de imágenes preexistentes que son reprocesadas por la inteligencia artificial para producir otras en particular yo trabajé aquí eh, y fui probando di distintos modelos eh, esta, esta serie que ya es como una obra ya, entre comillas, de la, de la, la primera ya acabada, que está trabajado con el modelo Stable Diffusion. Eh, eh, específicamente, este Stable Diffusion es un modelo de inteligencia artificial que genera imágenes a partir de texto y de, bueno, de, de muchas otras eh, modalidades, y utilicé una en la que eh, se, ingres, se ingresaba como entrada una imagen, y además esa imagen de entrada se vinculaba con un eh, texto una generación de imagen a partir de imagen-texto. Entonces la imagen, origen, la imagen de entrada era el archivo de Ribeiro, y además se incluía un prompt de texto, que es un, digamos, un texto que, va, eh, que le da indicaciones al algoritmo para que vaya procesando esta imagen a través de una serie de eh, pasos. Eh, y la idea era, eh, yo en el texto hago una, hago una descripción de la imagen original, pero esa descripción... Eh, tiene eh, algunas modificaciones leves. ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, había una primera descripción inicial de dos cuerpos, hombres, latinos, negros, que se miran de frente, están completamente desnudos, pero luego eh, modificaba ciertos elementos para generar otra cosa, ¿no? eh, y, y por lo tanto ahí había una, claro, como una, una manera de reproponer o reimaginar o repensar, esa, esa imagen del, del pasado, eh, hacia una especie de, eh, no sé, como una, una, posibilidad, una posibilidad otra, de lo que podría haber sido ese, esa, esa imagen eh, de la violencia heterosexual. ¿no? Entonces le pedía eh, que se tomaran de las manos, que sonrieran, eh, que se miraran cariñosamente, y eh, lo, seleccioné estos resultados... Eh, que fueron los que, bueno, a mí me parecieron más conmovedores y más eh, removedores, pero bueno, fueron, fueron varios eh, resultados que se generaron y aquí seleccioné estos dos. Eh, habían cuestiones interesantes sobre este, sobre este ejercicio en relación a lo que produce el, eh, la, la inteligencia artificial, porque, bueno, hay una, eh, en este caso, las imágenes... Eh, hasta cierto punto son imágenes de cuerpos relativamente coherentes, ¿no? o sea, como se entienden como dos cuerpos. Eh, pero existen una serie de detalles que si uno se acerca a mirar mejor, más, más, eh, eh, digamos más en detalle la, la imagen, los, el resultado de, los, de estos cuerpos, por las características además del funcionamiento de estos de sistemas, eh, no es del todo, digamos, los cuerpos son un poco deformes, las manos tienen más dedos de lo que corresponden, las piernas están puestas en una posición que... Entonces hay como una cierta figuralidad también, eh, o sea, son imágenes figurativas, pero hay una cierta deriva figural, en el sentido de que <coughs> estas imágenes se deforman un poco de lo que debería ser eh, la figura humana normativa, también me parece interesante, y que al probando, estos son de acercamientos de las... Eh, detalles de, la, de las dos piezas, eh, producidas estas con Stable Diffusion. Y si se fijan, bueno, aquí aparecen lo que les comento, ¿no? Como, como estas eh, formaciones del cuerpo, resultados que, de cuerpos que en realidad no son del todo eh, cuerpos normativos también en su fisonomía. Eh, provee... Eh, el mismo sistema de inteligencia artificial de Stable Diffusion, eh, en otra de las versiones que es solo con, solo con prompt de texto, sin tener la imagen referente, y resultó esto, por ejemplo. Entonces aquí se ve que, bueno, teniendo la imagen de referencia, el modelo hace un resultado que es mucho más parecido al, al, al, al, al, digamos, al original. Eh, y aquí usé otro modelo que se llama Crayon, eh, y que también es solo prompt de texto y que bueno, es mucho más figural en, este, en el sentido de lo que comentaba antes. ¿no? Eh, o sea, las imágenes son mucho más casi como baconianas, un poco como mucho más eh, sí, figurales, ¿no? eh, incluso un poco monstruosas también. Eh, pero eh, esto fueron, fueron pruebas en realidad, solo como para ir viendo. Eh, distintas posibilidades de reinterpretación de este archivo. Eh, y bueno, esto es eh, lo que estoy trabajando más recientemente. Gracias. Vale. Muchas gracias, eh, Felipe. Yo creo que has apuntado como temas que, que estará bien debatir después, ¿no? Por una parte, es, bueno, esto, esto que aparecía al principio de cómo la imagen... Nos libera o hay una potencia en la imagen emancipadora, pero también en una, un peligro del control ¿no? a través de la imagen y como las, los sistemas policiales están basados a partir de la, la captura de imagen, ¿no? la, eh, la cuestión de la, la vigilancia y el control policial es uno de los riesgos de la fotografía, o es uno de los usos de la fotografía desde su origen, ¿no? esta cuestión eh, que apuntabas también muy bien de, de, la, de la imagen como algo forense, no esta idea de, de la cualidad forense que se le ha dado a muchas imágenes, y luego también estaría bien como después que debatamos un poco de cómo se puede alterar el código también, no esos riesgos eh, que implica, muchas gracias por abrir estas vías o estos campos de investigación que nos abren como otros, eh, otras posibilidades del archivo ¿no? y apuntan también sus riesgos. Yo no sé ahora, Marga, si quieres eh, continuar tú. Claro. Hola. Eh, bueno, gracias por la invitación. Súper bonito estar aquí conversando con, con las personas. Eh, Quería como comentarles un poco cómo llegué yo al, al como mundo de los archivos o a las ganas de hacer archivo. Eh, creo que fue como haciendo activismo cuando estaba en la universidad, ¿verdad? Que estaba como participando de estos espacios donde se generaba como un montón de actividad, un montón de imágenes eh, y donde sucedían como acciones en la calle, ¿verdad? Constantemente. Eh, como que me doy cuenta que las colectivas no, no, no llevaban como un registro de estas acciones que hacían, eh, no, no había como una preocupación, verdad, como por almacenar esa información y, y entonces en algún momento tuve la posibilidad de hacer una investigación acerca de acciones eh, performáticas en el espacio público de colectivas feministas y LGTBI y casi todas las, digamos, la, la idea era generar un, un archivo, una memoria visual, ¿verdad? Y casi toda la información que encontraba, la encontraba en redes sociales o la encontraba como en prensa. Y casi ninguna colectiva, muy, muy pocas, tenían como materiales ellas mismas. Entonces, ahí me di cuenta como justamente de estos vacíos, ¿verdad? Que contextualizaba Felipe al inicio. Eh, de estos vacíos en, en, en estas temáticas que, bueno, ya de por sí no están como dentro de la historia oficial, pero además, por distintas razones, en aquel momento no existía una preocupación por generar memoria, ¿verdad?, de, de, de lo mismo, y si no, si, si no estaba como representada en ningún otro espacio, y si los mismos colectivos no la generaban, entonces era como... como ¿verdad? Yo, yo pensaba como, como muy preocupante que, que esta información se pierda, que esta información no pueda ser como visibilizada, accesada en otro momento. Eh, y bueno, creo que eso ha cambiado bastante en, en estos años. Creo que ahora sí, las, las colectivas, la mayoría hacen ese ejercicio. Y bueno, un ejemplo es este archivo trans, ¿no? que nace aquí, igual como desde el, desde el mero desde la cotidianidad del, del activismo. Eh, y, y entonces, eh, bueno, esa, esa pregunta, ¿verdad? Por esos, por esos silencios, o por esas ausencias de la, en, en la historia de ciertas historias, es como algo que, que también como que he mantenido, ¿verdad? Eh, y ahora, como que a esa pregunta también se le suma la la pregunta por el vacío en relación a mi región, en relación a Centroamérica. Eh, igual como contextualizaba Felipe, ¿verdad? Los referentes, la mayoría, todos son del norte y, y bueno, ahora que hay bastante más producción desde Latinoamérica, eh, comienzan, ¿verdad?, a salir y a aparecer, por ejemplo, CUTS. Eh, pero mientras pues la mayoría de las cosas que yo leía, cuando leía, o eran del norte, o comenzaban a aparecer cosas desde el sur, pero desde, desde Centroamérica, desde mi región, desde mi contexto, no había referentes, no había como, verdad, no, no, no tenía a quien, como algún par con quien consultar, o saber qué estaba haciendo más allá, como desde igual, mismas, las mismas acciones desde la activismo. Y, y como estas estos inicios de, del registro de lo cotidiano y, de la, y esta o sea como verdad las mismas personas como en las mismas búsquedas y en las mismas preguntas como eso era lo que lo que encontraba en Centroamérica como muchas personas haciéndonos esta pregunta sobre cuáles son nuestros referentes y entonces bueno ahí fue como que hice esta investigación que que derivó en, en una exposición, pero bueno, les voy a compartir primero. Unas imágenes de. Como de lo que compone esta investigación. Bueno, este es el, el título que le di a, a la exposición que derivó de la investigación. La investigación tenía este título y algo un poco más largo porque que tenía como haciendo referencia a esta pregunta por la memoria local, verdad, la, la memoria en el centro de América. Eh, y bueno, fue una, una, una pregunta que parte justamente de eso, de, de si no tenemos referentes en el pasado, entonces cómo podemos construir una memoria y cómo podemos construir un archivo, ¿verdad? Entonces, pues, con quienes nos estamos haciendo esta pregunta, justamente, y las respuestas eran pensar en lo local, pensar en lo cercano, eh, entonces yo me fui a, a buscar artistas que estuvieran trabajando en la región de Centroamérica y en el Caribe, que, que estuvieran como vinculando su contexto con su, su contexto, digamos, nacional, su contexto local, su, su contexto particular, también con sus experiencias de vida y que estuvieran generando práctica artística a partir de eso, que específicamente este, utilizan eh, la performance de género como práctica artística. Entonces son, eh, bueno, la choya de Costa Rica, el ILA, de Nicaragua, Lía de Honduras, Nadia del Salvador y Gatía de Guatemala. Y la, un poco la, perdón, y Johan Mijail de Dominicana. Y un poco la, la intención de, de cómo seleccionar a estos artistas será cómo construir estas preguntas, construir como este archivo a partir de sus trabajos, a partir de sus contextos, a partir de, de sus experiencias. Y una de las primeras cosas eh, como que me pareció importante señalar y, y, e incluir en este archivo tiene que ver con las palabras y el uso como de los términos, que era una pregunta también, ¿verdad? ¿Qué significa lo que en Centroamérica básicamente no es una palabra como que se utilice. Y, y entonces, más bien pensar en cuáles son las palabras que se usan, cuáles son nuestras palabras locales y, y colocarlas en un mapa. ¿Qué se dice en Guate, Tortillera, Lencha, Hueco, Hueca? ¿Qué se dice en Honduras, Torta, Torcida, Torcide? En El Salvador, Culero, Pipián. En Nicaragua, Cochón en Costa Rica, playo, y en República Dominicana, pájaro, pájara, o misi, que es como creole haitiano para decir maricón. Eh, y luego otro, otra cosa que compone la archiva también, que es importante además de las, de las obras y, y el contexto de estas obras, es un, un árbol genealógico donde están como los referentes de de cada una. De cada una. Y, y bueno, hay también como es como evidente, ¿verdad? que los referentes siguen como hay referentes locales, pero también seguimos teniendo como influencias de de todo lado, del norte y del sur. Por ejemplo, Pedro Lemebel, o en el, en el caso de la cholla, eh, la veneno o el, el símbolo de la como de la feminidad, de la fem, de de la como le dice la cholla, la mujer objeto que lo como que lo sintetiza en la barba. Eh, o bueno, estos referentes dominicanos de, de Mijail. Aida Cabrera Portalatín, que es una escritora eh, que, que Mijai la llama la madre queer de, de la nación, la madre queer de Dominicana. Y otros, otros referentes también como Patricia Belli, una gestora cultural nicaragüense como responsable de... de de poder hablar justamente de Centroamérica y no como de cada país individualmente, como de poder pensarnos y enunciarnos de manera regional, desde la práctica artística al menos. Eh, y pues así, como que, verdad, los, los árboles genealógicos de cada una están llenos de, de referentes diversos y de, de todo lado, del norte, del sur y, y también como de los, de los propios países, como por ejemplo, ese es el de Gatía, que es de Guate y tiene a Regina Galindo y a Aníbal López y a Nadia Granados, que es de Colombia, pero ¿verdad? también tiene Madonna y eh, Pink. No sé. Entonces, bueno, es, es, es un poco de lo, ¿verdad?, de, de una, una parte que compone ese archivo, esta diversidad de, de referentes personales, de contextos, las, las obras que justamente lo que hacen referencia es a los contextos Y quería mostrarles algunas fotografías de, de la exposición, porque como para, ahí, ahí como que logré hacer una, mmm, como una organización de, de, como de la estructura que tiene ese archivo justamente. Entonces, eh, en la primera parte estaría como esta idea más de como de, de referentes de archivos en sí, como de información, textos de Pedro Lemebel, eh, de Judith Butler, de Teresa de Lauretis, eh, un, una noticia, por ejemplo, de una investigación que está haciendo en El Salvador, que creo que ya concluyó Amaral Are, Arevalo, sobre como toda la historia de la disidencia sexual desde la colonia hasta el presente. Y este es un fragmento de un recorte de periódico, de una, como una noticia de la policía de, de que se habían encontrado una mujer hombre. Y entonces como todo el interrogatorio que le hacen y verdad, como esta, esta violencia, esta persecución. Eh, después, bueno, ahí está más como la idea de los, de los archivos y la idea como esta noción, o sea, es, es, es, esta primera parte es como que esta referencia a, a, de don, a cuáles son las fuentes, no como a de dónde hemos bebido después esta es esta era para la exposición era como también parte del archivo porque eh, hubo una residencia artística que fue como la base para, para conocer el trabajo de estos artistas entonces también estaba incluida y dos colectivas eh, centroamericanas una de guates poéticas y operación queer de nicaragua que también tienen esta preocupación por por conocer los orígenes, digamos, desde, desde lo local, ¿no? por entender eh, esas referencias. Esto es como está el árbol genealógico. Eh, una de las piezas de Johan Mijail, que este, su práctica es más de, de lo de colonial y plantea eh, una serie de eh, cómo establecer relaciones de maneras no humanas, ¿verdad? Más parecidas como a las relaciones que tienen las plantas, por ejemplo. Como para tratar de eliminar esa, como ese pensamiento occidental, esa lógica de la modernidad y pensar de otras maneras. Eh, esta es otra parte del archivo que sería como la, la pieza de, de Lía. Como les digo, está conformado por, ¿verdad?, estas diversas partes. Eh, los referentes luego los referentes locales y luego ya las las obras en sí eh, que es, es un registro del performance que ella hizo en esta referencia que les menciona en esta residencia que les mencionaba y en este en este registro eh, lo que me interesaba eh, enunciar era como la censura un tema eh, que es como súper recurrente verdad en, para, para las personas de la comunidad LGTBI que sus prácticas, que sus registros estén constantemente siendo censurados. Eh, ella había subido las fotos del registro de la performance a su cuenta de Instagram e Instagram se las bloqueó porque estaba desnuda en algunas de ellas. Y entonces para tener, poder tener el, conservar el registro de su acción, entonces tuvo que hacer eh, un dibujo, una ilustración y subir la ilustración de, de cada imagen a su cuenta. Entonces, me interesó como mostrar eso, verdad? Los dos como el doble registro, la, la, la evidencia de la censura y como eh, esta necesidad de, de visibilizar y, y, y, esa, y esa censura, digamos que está ahí como siempre presente y constante. Eh, el, el, digamos, este archivo que está conformado también por obras y como por a lo que hacen referencia a estas obras es diverso, verdad tiene como piezas de performance, los registros de esas piezas, eh, y una de esas también contiene, por ejemplo, referentes para haber desarrollado eh, la acción o la performance. Una de esas es, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, que es eh, un collage, que había hecho la, la choya el trabajo de la choya tiene mucho que ver con como con la denuncia en, en relación a los fundamentalismos religiosos porque tuvo una crianza evangélica y entonces siempre está como haciendo referencia a estas a estas imposiciones y trabaja mucho desde la desde desde este lugar de la ficción poética entonces eh, a partir como de este libro de la atalaya, ¿verdad? De, de los testigos de Jehová, eh, construye como, como la, la, la atalaya de, de su personaje, el, el paraíso de su personaje, que tiene que ver como con la bestia, que es, es una imagen más monstruosa. Ay. Eh. Y entonces, como que utiliza ¿verdad? recortes originales de la atalaya y los combina con sus, con sus propias ilustraciones, con textos de la Biblia. Eh, el trabajo de, de cada artista, digamos, lo que busco como incorporar en el archivo justamente son los discursos a los cuales hace referencia este trabajo que tienen que ver como en el caso de la choya la religión, eh, en el caso de Johan, todo el tema de la colonialidad. En el caso de Lía hay eh, todo un, un discurso en relación como al, al cuerpo y a la libertad y también, eh, verdad, una denuncia a la violencia, a la violencia sexual. Eh, igualmente en el caso de Gatilla, eh, en el caso de Lila hay también una denuncia constante a, a, a su contexto, verdad, específico nicaragüense. Eh, y, y una búsqueda también muy clara de, de referencias del pasado, eh, en, digamos de, de referencias queer, por decirlo de alguna manera, verdad, en, en el pasado, en su historia, etc. Y bueno, nada más para rápidamente, este es el último proyecto en el que estoy trabajando, eh, junto con un colega, Miguel, eh, de Nicaragua, Estamos haciendo un archivo que se llama Memoria Marica Transfronteriza del Río San Juan, en el que queremos hacer un vínculo entre los dos territorios, ¿verdad?, partiendo como de estos conflictos xenofóbicos y fronterizos, eh, buscar como generar encuentros desde otros lugares, y entonces estamos pensando como esta memoria de lo queer, como una memoria común, ¿verdad?, esta memoria marica que compartimos. Entonces en, en enero de este año dimos juntos un taller que es en Nicaragua que se llamó patos, tortillas y tacones y algunas de, de las de las piezas eh, las vamos a incluir en el archivo en este que estamos construyendo y entonces quería compartirles como como lo que salió de una semana de taller, verdad. Esto es como que lo vamos a seguir trabajando y, y eso es lo que queremos incluir. Pero es, por ejemplo, el Luz Vika, que es una mujer trans, este ahí hizo como una, como un, un rediseño de, de a partir de fotos de infancia, como una reconstrucción de su memoria a partir de fotos de infancia. Eh, entonces, bueno, ahí está usando pintura, en, en la burbujita está contando como una escena y es, es como un álbum de, de muchas fotos que se despliega. Después este es como otro ejemplo. Eh, Álvaro es fotógrafo, entonces esta es como su silueta. Y en su silueta coloca como imágenes de lugares o personas o momentos importantes. Y, y tiene como esta idea también un poco de historieta, de cómic, que tiene texto y tiene imagen. Y este es, es otra pieza que es de Armando. Armando tiene como un archivo gigante de todas las marchas del Orgullo en Managua. Y entonces hizo este collage con un montón de fotos de verdad, de, de, de imágenes así que son bastante festivas y carnavalescas porque son en estas marchas pero lleno de alrededor, como de todos los insultos que él y, y, ¿verdad? y otras personas han recibido a lo largo de su vida. Eh, y una imagen de, de Armando cuando era un Entonces ese es, ese es como un proyecto que está ahí en, en construcción, en proceso, pero cerca, seguimos pues en la creación. Pues muchas gracias, Marga. Ha sido un placer escucharte y a mí me, me, me da más placer todavía por haber estado cerca en un momento de esa investigación compartiendo. He tenido mucha suerte de, de poder aprender tanto de, del trabajo en, en Centroamérica. Y bueno, quizá luego podamos debatirlo, pero me interesa muchísimo toda esa idea de cómo se genera el archivo, cómo se produce el archivo cómo jerarquiza el archivo también y cómo se producen también eh, contraarchivos, qué contextos posibilitan y contextos imposibilitan también del sur a Centroamérica, las diferencias que hay y también eh, dentro de esa sopa de letras que es LGTBIQ y de esas tensiones, que podemos establecer entre Norte y Sur, tensiones coloniales que también, también están presentes. ¿no? Que, que Me gustaría al final que, que, que lo podamos retomar y que nos contéis vuestra opinión. Y, y si os parece, Edu, es toda tuya la pantalla. Hola, eh, buenas tardes con, con todas, con todos, con todes. Eh... Soy Edu Carrera, de Ecuador, de Quito. Actualmente estoy en Filadelfia. Eh, gracias Pablo Fefa por la invitación. Y un gusto compartir espacio con Marga, con Felipe, con el Archivo de la Memoria Trans, eh, colegas que ya nos conocemos desde hace un tiempo. Y, y venimos trabajando también cuestiones en común que creo que en, en esta mesa se ponen eh, sobre la mesa, Margarita. Y, y que sí, nos acercan sobre ideas que quizás estamos pensando todas eh, y dándole vuelta sobre, sobre algunos temas, que es justamente lo queer desde, desde los contextos locales, desde estas prácticas que, se, que tiran un ancla al suelo ¿no? y que buscamos como una especie de... por un inicio una especie de traducción de la palabra queer a, a contextos locales, como lo hizo Marga también a, hace un momento. Y, y ver desde ahí qué posibilidades se abren de, desde las políticas de representación, desde las gramáticas y lenguajes de los cuerpos queer. ¿no? Eh, yo soy curador de arte, pero también soy gestor cultural, que es una, una parte bastante activa dentro de mi, de mi práctica. Eh, empecé en No Lugar Arte Contemporáneo, que es un espacio independiente que abrió en 2010 en, en Quito, Ecuador. Y, y que lo, y lo hicimos con, con amigos de la universidad. no la, la, El modelo de gestión que te juntas con otros artistas a poder, a poder organizar eventos por la falta de una institucionalidad presente dentro del, del campo del arte. no Y dentro de este, de este espacio, eh, en 2013, eh, me surgió la idea, junto con el organizador del Orgullo LGBT de, de la ciudad de Quito de ese entonces, de tener un espacio para artes visuales dentro, de, dentro del orgullo, ¿no? Nunca habíamos... nunca Bueno, el orgullo en Quito, en Ecuador, la, la, la homosexualidad, digamos, deja de ser un crimen en 1997. Entonces, eh, en realidad es una fecha bastante reciente, si lo, si lo ponen con referencia o en comparación con otras fechas de Latinoamérica o con otras fechas de Europa, ¿no? Y, y eso también ha generado, claro, una imposibilidad de pensar eh, unas, unas formas culturales, unos archivos, unas prácticas visuales, unas prácticas culturales que puedan anclarse a esas, a esas identidades, a esos cuerpos, a esas cuerpas. Y, y bueno, la, la exposición del Orgullo sale con, surge con esa intención. no Es una exposición que inicia en 2013, en un lugar, y que en 2016 hace un salto al Centro de Arte Contemporáneo. Esto con la intención de poder institucionalizar una, una exposición que, que ocurría en un espacio independiente, que tenía un, un, un acceso a ciertas audiencias, eh, y, que se, que, y que de cierta forma también estaba como anclado al mundo del arte, eh, poder pasarlo a un contexto institucional que pueda socializar el proyecto dentro de otras audiencias, poner en tensión justamente la, la institución frente a sus públicos, frente a sus autoridades, y ver desde ahí qué, se puede, qué, qué puede surgir. ¿no? Eh, en 2016 la, la, la exposición pasa al Centro de Arte, eh, digamos que en este trabajo desde 2013 a 2016 ya se empieza a pensar un archivo porque no, no fue, nunca pensé en que el, el resultado de la exposición o el, o el configurar exposiciones anualmente podría construir un archivo. Entonces, claro, en 2016 ya hay una, una, un número de artistas participando en estas exposiciones, un número de activistas también. Eh, algo que me interesa también es como eh, no, no tener una categoría de arte contemporáneo o artes visuales, sino que juego mucho con, con archivos de prensa, cartas, obras de arte, entonces hay como un, un, un dispositivo que piensa como eh, la memoria y los archivos desde el arte, pero también desde otros, otras evidencias que puedan eh, llevarnos a, a pensar esta memoria queer, ¿no? Eh, en ese sentido, el archivo se empezó a configurar. Voy a compartir pantalla ahora. Entonces quería empezar con esta imagen que, que es de Horacio Roques Ramírez, que, que es un activista latinex que fue asesinado por racismo y... y, y y homofobia, y que nos invita a pensar cómo poner en, en palabras o en lenguajes experiencias que son significativas o dolorosas eh, que por su nivel de afección no las podemos decir, ¿no? Eh, entonces, con esta, con esta frase de Horacio, con esta invitación a, a, a pensar en, en formas de hacer visibles nuestros eh, sentimientos, como dijo Pablo también hace un momento, eh, empecé a pensar este archivo, ¿no? Con obras que, que iniciaron desde activistas, desde amigos eh, que conocían las artes, desde otros artistas también. Eh, y bueno, acá presento como una, una selección aleatoria de las imágenes. Eh, hay obras de artistas, hay recortes de prensa, hay archivos de museos, eh, hay archivos de colectivos activistas. Entonces, la idea también es como... Eh, ir pensando cómo se construye una constelación de imágenes, desde el arte, desde la práctica curatorial, desde los activismos, que nos puedan ir como... Eh, sí, construyendo una narrativa sobre nosotros en ese proceso. ¿no? Entonces, eh, posterior a eso también hice el PEI, que también trabajamos con el grupo, con Lucía Gaña, eh, sobre los archivos de la, de la disidencia sexual en, en relación con la migración, que también son archivos que se empezaron a juntar a este, a este otro archivo, eh, y, que, y que se empezó a generar como un archivo eh, de pensar también localmente, pero pensar localmente ciertas experiencias. ¿no? Entonces, por un punto, por un lado es un archivo que te habla de la experiencia urbana de los sujetos queer, eh, otra gran parte del archivo se centra en las eh, clínicas de, de homosexualización en el Ecuador. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que más eh, clínicas abiertas tiene y que en un marco legal en el que funcionan como centros de rehabilitación no hay cómo cerrarlos. Entonces muchos, hay como mucha denuncia sobre este tema también, muchos activistas trabajando en visualidades y en gráfica eh, sobre esto. Y por otro lado... Eh, Sí, un archivo de mujeres trans, que también voy a contar un poco, que son como muy, eh, digamos, contemporáneas al, al, al archivo de la memoria trans, que son Cochinelli, Purita, Nebraska, eh, que trabajaron de cerca también durante mi gestión en el Centro de Arte Contemporáneo. Y que sí, justamente por el, por, el, por el Centro de Arte Contemporáneo y por una exposición que inauguramos en 2019 con Nancy Garín y con Linda Valdés, eh, en el que también el archivo de la memoria trans de Argentina forma parte. Ahí podemos ver una, una, expo, una, una imagen de sus fotografías en la sala de exposición. Eh, también participó el archivo de Cochinelli y como resultado de esto eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con Cochinelli durante casi dos años en la exhibición de su archivo en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Eh, ahí está Purita hablando sobre el registro, Purita es la fotógrafa de ese momento es un archivo que se divide en la, es, es pre-despenalización, des, pre durante la despenalización y post-despenalización, ¿no? Entonces puede visualizar también como la experiencia del cuerpo y ese deseo también de, de cosmopolitismo en la ciudad. Eh, había por mujeres trans que también venían de otras provincias del Ecuador buscando como en la capital... Un, un, un espacio de apertura y un espacio seguro, no, pero claro como indican ellas, se encontraron con todo lo, lo contrario entonces eh, este archivo nos, nos conversa de eso ¿no? Eh, también quería mostrarles algunas imágenes del, del archivo como recorrer recorrer algunas fotos, este, de mi carpeta de, de, de, de computadora, porque en realidad no es un archivo, es mi carpeta con un montón de imágenes y con años seleccionados según las exposiciones que voy haciendo. Entonces también... Sí, sí. Un... No sé si puedes ir un poco más despacio de claro. o estás buscando alguna en concreto. No, no, quería hacer como un, un ah. barrido Entonces, claro, es un archivo de obras de arte, pero también es un archivo activista y es un archivo al mismo tiempo de, de registros emocionales de personas. Hay cartas, por ejemplo, esta es una carta de una persona que estuvo en una clínica de homosexualización. Al lado está un, una invitación a, a, a hacer un taller de, de, de, de, de, de signos, de señas, para personas no sordomudas. Eh, en, entre vínculos de la comunidad queer, aquí también algo con, con el vínculo de Johan que mostró Marga, las ecologías queer también con Jean Cruz y, y Sebastián Calfouquet, eh, Nacho de Barcelona que tiene una fotografía muy hermosa que a mí me gusta, que es de, del vestuario trans de su, de su, eh, de su gimnasio el escudo queer que, que, que diseñó Guayaqueer para la bandera de Ecuador, entonces cómo queerifican también eh, simbología nacional y simbología local, al lado una, una exposición de un, un cuarto oscuro que inauguró un artista también con fotos de recorridos de, de espacios de cruising, eh, de Quito, eh, una de las chicas trans también que, que, que trabajó con uno de los artistas, Carlos Vargas, por ahí también está Felipe en otra, en otra obra que también hizo en Quito. Entonces, bueno, es un, es un archivo que también permite como un vínculo y unas constelaciones con, con la escritura. Eh, a mí como práctica también me, me he dedicado mucho a escribir y es un archivo que, que ha permitido esa escritura, ¿no? que, que las imágenes o el pensar la memoria también pueda como ampliarse a, a pensarlas a través de la escritura, ¿no? Entonces ya no solo es un archivo de imágenes, eh, sino también es un archivo de, de escrituras y de, y, de, y de ideas, ¿no? Eh, eso, quisiera como solo anotar que el trabajo que Purita y Nebraska han hecho con el, con el archivo de Cochinelli, que es el último, el último trabajo que está... Eh, expuesto en el CAC, es un archivo que tiene como una, una, una importancia para, la, para no solo para el Ecuador, sino para las luchas trans, creo, a nivel eh, de, del, del sur y a nivel de, de, de las luchas eh, sí, latinoamericanas, y que, y que es un archivo que no ha conseguido un espacio institucional. ¿no? Entonces también podemos aquí, o sea, un ejercicio... Más que un ejercicio artístico, lo que quiero también invitar es un una ejercicio en cómo pensamos las instituciones y cómo curizamos las instituciones con estos archivos y qué posibilidades existen de también generar fracturas para que estos archivos puedan transformar realidades locales. ¿no? Eh, eh, las comunidades trans son algunas de las comunidades más eh, vulnerables en el Ecuador y este archivo ha sido como muy... Eh, utilizado por, no, no, no utilizado en una palabra mal, eh, digamos, sino que ha sido como, sí, es, es, es un recurso para muchos investigadores, curadores, yo ahorita lo estoy eh, mostrando, ¿no? Y, pero que sin embargo no encuentra un, un, un lugar en la institución, ¿no? Y eso nos, nos hace pensar también a los que estamos eh, trabajando con, con archivos queer, memorias queer, en cómo estas memorias eh, encuentran un espacio eh, y también un ejercicio de reparación de las comunidades que son las que han construido estas memorias, ¿no? Que también lo podemos ver eh, cuando trabajamos en, en Barcelona, el, el archivo también de la memoria trans argentina, Ecuador, ahora muestran que las mujeres trans son las que un poco también han estado a la cabeza de la generación de estos archivos, ¿no? Eh, y eso, muchas gracias, un visto compartir con, con todas y poder presentar pues millones de gracias, Eduardo. Eh, pues la verdad es que han sido exposiciones todas muy, muy intensas, muy, muy, muy en potencia, en crear potencia y en crear eh, posibilidades de abrir, eh, de abrir esos archivos a la acción o a repensar la propia praxis del archivo, que en definitiva es lo que hace... Eh, la memoria o la acción de la memoria queer, por llamarle de alguna manera. Yo por abrir el debate eh, os traslado una pregunta que a mí personalmente me interesa mucho, espero que a las personas que nos están oyendo también y a vosotras, eh, y es en relación uh, a algo que acabas tú de enunciar, Eduardo, en relación uh, al archivo uh, Cómo, jerarquiza, cómo, jerar, cómo, es, toma, cómo se toman decisiones en relación al archivo. Todo archivo incluye y excluye una jerarquía y hay una violencia histórica y política europea, heterosexual, en blanca, que dictamina cuáles son los órdenes y las representaciones y lo que debe ese archivo contener. Y eh, sin embargo, nos habéis estado narrando... Un conjunto de prácticas de resistencias queer eh, desde América Latina y desde contextos también eh, políticos, sociales e incluso de memorias muy diferentes. Muy diferente es la memoria de la represión de la dictadura argentina que nos contaban las compañeras trans, las dificultades de visibilizar la inexistencia eh, de todas esas archivos, de todas esas prácticas, de todas esas experiencias, esas memorias en Centroamérica, como, bueno, es el centro del no centro de América Latina y también un, un, una región con muchísima violencia en, eh, y, en, la, en las últimas décadas y, eh, por otra parte, pues bueno, eh, todos, todos, los, eh, todos los trabajos que desde el arte o desde la representación de esa unión del arte y el activismo ayudan a, a crear, a crear el, ese contraarchivo. Y la pregunta en concreto es ¿cuáles son las prioridades o cuáles son las líneas de fractura desde vuestro punto de vista que están estableciendo actualmente los archivos queer en el contexto, los archivos de los que nos habéis estado hablando en el contexto de vuestros países, de vuestras, uh, de vuestras producciones de trabajo, cuáles son las prioridades y cuáles son las fracturas que se están abriendo, hacia dónde van, cuáles son las tensiones que están, están produciendo, pueden producir, hacia dónde deberían esas, esas tensiones esas capacidades de activar el archivo para que produzcan una otra realidad por supuesto más, más liberadora y más gozosa y por supuesto menos violenta os la traslado a cada, a cada uno de vosotros eh, claro. eh, bueno desde el archivo de la memoria Trump tenemos como la prioridad nuestra es preservar a ver, eh, en, en, en, les pongo en contexto, en Argentina, personas trans mayores de 60 años hay menos de 200 personas. Eh, entonces nuestra prioridad actualmente es recuperar, eh, conservar esos archivos de, de las personas mayores, ya que todos los años mueren un montón de, de compañeras. Eh, el promedio de vida actualmente es hasta 40, 45 años de una persona trans en Argentina, y en Latinoamérica también. Eh, entonces, como prioridad tenemos seguir eh, que, que el archivo siga recuperando esos testimonios, eh, que pueden ser audiovisuales, orales, también fotografías. Eh, y después, puntualmente, además de, de todo eso, nosotras eh, incidimos eh, en, en la agenda también política y cultural del país, y eh, actualmente estuvimos eh, presentando casos y testimonios a, a una fiscal donde, como dijo la compañera que estaba antes acá, que eh, pudo co cobrar su reparación, y... Eh, nada, eh, luchamos para que tengan las compañeras más derechos, más que nada la, las compañeras mayores de 55 años para arriba, que en la Argentina existe la ley de identidad de género y la ley de cupo laboral trans, que el 1% de las empresas privadas o el Estado tiene que contratar personas trans en su planta de trabajo. Eh, pero la mayoría... De las compañeras más grandes, 50 años, como no tienen muchos problemas de salud, eh, de vivienda, y un montón de, de, de problemas que impiden también el, el, mucho el acceso al trabajo, hay una edad que es de los 50 a los 70 que están totalmente desprotegidas, y desde el archivo impulsamos eh, políticas de reparación hacia esas personas que no necesitan seguir trabajando, necesitan realmente vivir... Eh, la vejez dignamente eh, Entonces, bueno, un poco ese es nuestro trabajo Además de, de todo el trabajo del archivo También mostrar pruebas de que el Estado Tuvo una complicidad en la persecución En la matanza de las personas trans Y exigir políticas públicas para las personas eh, Ahora están saliendo algunas reparaciones De, de, de casos que enviamos a la, a la fiscal Ana Oberlin y se estaba trabajando. Una compañía, otra compañía más pudo cobrar ese, empezar a cobrar esa reparación histórica, que es la reparación de, de detenidos eh, expresos políticos en dictadura. La dictadura, última dictadura fue del 76 al 83, pero esa pensión sus, solo se la daban a personas cis, heterosis. Eh, entonces, ¿por qué no, no, no consideraban que que era un, una persecución política hacia las personas travestis, sino que bueno nada no estaban incluidas dentro de esa ley y se, puede, se pudo modificar por identidad de género la persecución por identidad de género y ahora este, estamos como presentando esos casos y, y tratando de, de bueno modificar un poco esas leyes bueno. Felipe, te traslado la pregunta también a ti. Eh, bueno, voy a conectarlo con algunas de las cosas que planteó Pablo a partir de la presentación. Eh, bueno, una de las características, de, yo creo que de mi, de mi trabajo, de, de activismo y también práctica artística, ha sido mm, relevar la cuestión técnica, como tecnológica, material del, de, de, esa, de esa memoria, ¿no? lo que está implicado ahí. Eh, y, eh, claro, vivimos hoy día, hoy en, si, si, uno, si, si pensamos en términos contemporáneos, digamos, lo, el, el, el escenario en el que estamos habitando hoy día, tiempo presente, eh, tenemos la irrupción de internet y una serie de dispositivos eh, que han posibilitado eh, una inscripción técnica de memorias, de experiencias, de expresiones, eh, de cierto modo inéditas con respecto a lo que se eh, había experimentado en otros tiempos, de esas experiencias queer. Uno podría leerlo desde cierto punto de vista como avance, ¿no? y yo creo que lo son, la posibilidad de, de que estos medios tecnológicos permitan, en forma tan impresionante, incluso para las personas que eh, vi, han vivido esas otras situaciones, eh, eh, digamos, esos otros contextos, la, esta irrupción técnica que eh, permite toda esta eh, visibilización. Pero al mismo tiempo, esa, esa hipervisibilización también conlleva, o también, digamos, de alguna manera está dinamizada por un contexto neoliberal, donde eh, esa, visi, esa visibilización o hipervisibilización, esa especie como de hiperarchivo queer que se expande ¿no? en, la, en los contextos digitales, eh, también se expande el costo de una datificación y, de, y una vigilancia que es capitalista. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo, digamos, de, de, de acuerdo a las coordenadas y cuestiones que, que me han interesado? Eh, y que también hay que reconocer eh, que lo tecnológico eh, que está determinado hoy día, o dinamizado por esta, eh, digamos, este mundo algorítmico, que está dinamizado por... Eh, por esta fuerza neoliberal como parte de un dispositivo ¿no? de poder, eh, también podría, no, podría ser de otro modo. Eh, yo creo que la tecnología no está eh, cerrada eh, necesariamente, obligatoriamente, o direccionada obligatoriamente hacia esa, esa, esa vigilancia capitalista, ese capitalismo de vigilancia digital, eh, podría, podría estar orientado hacia otras eh, formas. En el contexto latinoamericano, de hecho, tenemos eh, experiencias que se están investigando porque también han sido muy negadas. ¿no? Eh, y las memorias de Abiyayala, o sea, los pueblos eh, que fueron colonizados y conquistados también tenían sus tecnologías, sus cosm cosmotécnicas. Uh -huh. eh, existía el quipu ¿no? como instrumento informático de los incas y de muchos otros pueblos que tenían tecnologías similares informáticas que fueron negadas. Eh, mucho más reciente en la historia, en, en América Latina hubo proyectos de desarrollo eh, cibernético que diferían del paradigma que nosotros conocemos hoy día, que está hegemonizado, que es el paradigma neoliberal. O sea, en el gobierno de Salvador Allende, en mi país, en Chile, hubo un intento de desarrollar un, un modelo cibernético que se conoce como, el, como CyberSIM, la, la Internet de Allende. Eh, entonces... Esas cuestiones que hoy día se están investigando, y se están recuperando, que han sido negadas también en estos contextos, yo creo que difieren de eso que, que vemos hoy. Son mm, posibilidades también de memoria técnica, local, que pueden sí, eh, abrir posibilidades de pensar otros modos, otras cosmotécnicas, como se plantea este filósofo Yukui. Yo creo que eso pensado en términos de, también de nuestras memorias, eh, abre otras posibilidades también. Fuera de estas dinámicas de control, eh, bueno, neoliberal, que es hacia donde están codificadas en, en, digamos, en, en, en su base. Eso, por ahora. Muchas gracias. Pues, eh, Marga, te escuchamos. Eh... Bueno, un poco creo que desde este lugar, verdad, de, de como buscar la memoria del archivo como esta fuente de la memoria. Eh, bien, en este caso es como conocernos, no? Creo que ese sería un poco la prioridad como y desde lo personal, no? Como conocerme como realmente cuáles son las raíces? Eh, sobre todo como este imaginario verdad, del ser costarricense está como muy permeado por una idea de la excepcionalidad tica, como la blanquitud, eh, una idea como de Estado, nación privilegiado por una excepcionalidad, eh, no sé, racial posiblemente, ¿verdad? Que, que nos hace distintos, nos hace distintos del resto de Centroamérica y, y entonces Creo que un poco es como empezar por verdad, escarbar y, y romper esa idea y comenzar a, desde, desde este lado, desde el lado como de Costa Rica, pensar en, en esos vínculos con Centroamérica que son más cercanos, más directos y más reales que el imaginario que tenemos como cercano a Europa. Eh, y, y luego y también eso conocernos y conocernos desde desde esa como desde ese vínculo con los centroamericanos y desde esa raíz como con la ruralidad o con como con lo barrial con lo más cotidiano y no con ese imaginario de la disidencia que tiene que ver, ver más como con lo globalizado o quizás como verdad con la ciudad y eso es como para mí es es buscar la memoria de esa pregunta por las raíces eh, esas que, que no que no nos cuentan verdad y que no que no están ahí que no aparecen fácilmente y después de eso eh, creo que también una fractura eh, una, una potencia es la posibilidad del encuentro eh, como que esta idea de Reconocer la memoria y de reconocerse y de reconocerse como en un territorio y en un contexto particular, también permite esa posibilidad de, de juntarse, de hacer red y, y creo que eh, eso en, en contextos como de tanta violencia, como en la región centroamericana y de tanta precariedad, la posibilidad del encuentro, la posibilidad de juntarnos y, y como la fuerza que sale ahí de de ese trabajo colectivo y de de ese compartir los recursos que se hay, es, eh, es como es, no sé si esperanzador, pero es, eh, sí, es, es potente, como que permite eso, comenzar a hacer, comenzar a imaginar y comenzar a, a vincularse. Pues, eh, muchas gracias, Marga. Y... Y Edu, ¿qué, ¿qué añadirías tú desde Filadelfia, pensando hacia el sur? Eh, bueno, antes de venir, justo unas, unas dos meses, voy dos meses en Filadelfia, entonces, justo antes de venir, lo que hicimos con Cochinelli, con, con Purita, que es justamente la fotógrafa de, de, del, del archivo de Cochinelli, es poder generar un, un, documento, una, un documento referencial que les ayude a la gestión del archivo. ¿no? Entonces, esto quiere decir, el, el archivo de, de, de Cochinelli es un archivo que solo está en imágenes, eh, igual como les digo, en carpetas de computadora o en rollos todavía de, de negativos. Entonces, no hay ningún tratamiento de ningún tipo. ¿no? Entonces, es, lo que hicimos es generar un, un, un documento que pueda... Eh, proporcionar a las compañeras una metodología de trabajo en relación a qué instituciones acudir, eh, cómo colocar un valor a sus fotografías, por ejemplo. Entonces, si yo voy a utilizar una foto para uno de mis textos, ¿cuánto les tengo que pagar por utilizar sus fotos? Eh, para que tengan toda una referencia en relación a, al valor del, de los documentos que tienen en, en su... Sus, en sus, en sus manos no. y por otro lado lo que hicimos es también ingresar unos términos de referencia que son unos documentos de procesos administrativos digamos dentro del museo eh, para poder adquirir este, este archivo no. entonces lo que propusimos es que el museo de la ciudad de Quito eh, adquiere el archivo para poderlo poner como display dentro de su sala del siglo XX y eh, de, de cómo se configuró Quito a finales del de siglo XX, ¿no? Entonces, que es, que es básicamente el periodo de, de, la des, de la despenalización de la homosexualidad en Quito, en Ecuador, y cómo también esos, esas imágenes entran ahí a, a construir también el relato de la ciudad, ¿no? Eh, entonces, pensaría que sí, que... que que ahora lo que, lo que se hizo es quizás un ejercicio que, que va lento, pero que va de poco a poco, no como de un espacio independiente. Las disidencias y los maricas hemos ocupado un museo por años ya, el cual ahora tiene una referencia fuerte con las disidencias sexuales y que el espacio en realidad es un referente para las luchas eh, LGBT y queer y de las disidencias y de los feminismos. Entonces creo que hay que ir un paso más allá, ¿no? Que a que, a que estas memorias entren también eh, en, en las narrativas, de los archivos, aunque, aunque seamos lo que queremos abolir, aunque la institución a veces sea como el, el lugar a, al, al que queremos echar fuego, pienso que eh, una forma de echar fuego ahí es que nuestras narrativas y nuestros cuerpos entren a ocupar los espacios que la blanquitud y que la heterosexualidad han ocupado por siglos y siglos, ¿no? Claro, en este sentido, y también por, por volver un momento a la pregunta que hacías antes, porque eh, me interesaba, bueno, quizás no es una respuesta a una pregunta para todas, pero si dirigirla al archivo trans, es como... ¿Qué piensan ellas de esta relación entre la institución o ser una organización, un organismo independiente o autónomo? ¿Qué riesgos implica en términos de financiación o de peligros, pero también qué libertades o cómo colectiva estáis manejando estos debates en relación a la entrada o no la entrada dentro de la institución y también, no sé si alguna de vosotras os ocurren como estrategias para poder entrar, pero seguir estando fuera, ¿no? Cómo no quedarnos totalmente fuera de los relatos institucionales, pero cómo poder entrar. Hay, bueno, tampoco Cefa no está invitada como ponente, pero ya tiene también una experiencia muy particular, ¿no? En relación a todo el archivo del SD, ¿no? Y el archivo queer que a lo mejor también, quizá para cerrar, puede, puede apuntar algo, ¿no? Para no que su experiencia no se quede eh, fuera. Pero no sé eh, si vosotras, desde el archivo trans, ¿qué pensáis de esto? si estáis planteando, bueno, cuál es vuestra relación con la institucionalidad y cuál es, bueno, y, y, y, y bueno, y en construiros como institución vosotras, ¿no? También. Sí. Eh, nosotros pasamos por un montón de etapas con respecto, nos, nos hicimos siempre esa pregunta. Eh, siempre, bueno, el archivo es un archivo que, que nace desde, de María Belén Correa, activista, desde el activismo, eh, para protegerlo del Estado. Entonces... Claro. Eh, no, no queremos que el archivo se convierta en algo estatal o, o nada, pero sí, obviamente, bueno, en el gobierno anterior, que era un gobierno de derecha nefasto, eh, no había mucha vinculación entre el archivo y, y el gobierno de, de Mauricio Macri, eh, no teníamos vínculo, básicamente. Incluso la primera exposición que hicimos nos desfinanciaron completamente a una semana la exposición que íbamos a hacer eh, y la bancaron, la, la pagaron los, los, eh, las asociaciones, las organizaciones LGTB. Eh, y ahora en el, en, el, en el gobierno de Alberto Fernández, es otro tipo de gobierno, eh, donde Cristina, que es quien promulga la ley de identidad de género, ¿Sí? es la vicepresidenta, eh, y eh, trabajamos en conjunto en algunos programas, eh, tenemos eh, participación, tenemos, eh, tenemos mucha escucha eh, en este gobierno, pero nosotros siempre mantenemos nuestra independencia porque sabemos que el gobierno que viene quizás es un gobierno de derecha tremendo que lo que está pasando, ah. eh, pero es importante para nosotras eso, preservarlo también del Estado, más en, en, en Latinoamérica, que hay estos cambios abruptos desde de, eh, gobiernos mucho más, eh, eh, nada, que son como mucho más alineados a, a las políticas de derechos humanos, o viene, después de cuatro años viene otro gobierno que es totalmente un horror, sí. eh, y pasa eso siempre en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, un poco, eh, sí, nosotras trabajamos en algunas cosas puntuales, como ahora vamos a hacer una exposición Casa de Gobierno, eh, porque también nos, nos interesa realmente que, que, que, que, bueno, que no, nuestra voz y, y, y lo que hacemos llegue a, a, a algo más masivo, que no se quede solo en el relato dentro de nuestra comunidad, sino que se desparrame, pero sí mantenemos una independencia como muy clara, mm -hmm. y e, incluso me acuerdo que nos ofrecieron cosas como que dependa, de, y no, siempre, de, por eso nos constituimos como asociación civil, somos un, un, un, un colectivo eh, independiente, y bueno, eso. También bueno tenemos las limitaciones estas de los... Claro. De, de bueno cómo nos vamos a mantener, qué vamos a hacer nada, hacemos de todo estamos haciendo estamos en todos lados básicamente acá estamos en nos llaman de la radio vamos eh, somos 11 personas entonces nos distribuimos bastante eh, porque realmente nos preocupa y, y, y más la situación económica de Argentina hoy está tremenda tremenda, tremenda eh, y bueno, nada Igualmente, cuando no hay subsidio, trabajamos ad honorem, eh, somos activistas, antes que nada. Eso. No sé si alguien quiere, quiere apuntar algo, si no... Sino, eh, otra pregunta que me, eh, no sé si, como, como nos quedan diez minutos, querría dar paso por si hubiese alguna pregunta, nosotros podemos, nosotros podemos seguir hablando, pero si hubiese alguna, alguna pregunta no sé si Clara nos la puede compartir y, y para, para, para, para comentarla. Si no, eh, hay otra que me parecía, bueno, hay, hay un montón de preguntas porque yo creo que el archivo y todas las que hemos trabajado en archivos, ¿no? Y, y hay, bueno, desde las propias cuestiones relacionadas con las categorías, ¿no? O las categorías que se establecen dentro del archivo, ¿no? La cuestión de qué cosas son archivables o no son, o no son archivables, ¿no? Que es otra de las cuestiones que nos parecía fundamental, ¿no? Más allá de las culturas materiales y las materialidades, ¿cómo registramos otro tipo de... de, de, de, de de experiencias ¿no? que no tienen un registro material. Yo no sé si en relación a esto podéis compartir alguna experiencia que hayáis tenido de, bueno, de, de, de archivar algo que no entra o que está, o, o otras formas de archivar experiencias que no pasen por la imagen ¿no? o que tengan que ver con, con, con historias ¿no? y con, con relatos. Yo sé que Edu, por ejemplo, eso, eso lo, lo, lo ha experimentado ¿no? en, en, con, con Lucía, y yo no sé si, si podéis compartir tanto Edu como o, o cualquier otra, ¿no? Eh, bueno, yo creo que algo que ha logrado como sí, como sí construir y darle también un cuerpo al archivo o a las imágenes también que, que están como deviniendo en este archivo es la escritura, eh, y cómo a través de la escritura puedo conectar... Eh, a Felipe que está en Chile con el archivo de la memoria trans que está en Argentina y encontrar algo en común con Cochinelli y con Carlos Martiel, ¿sabes? O sea, de repente vas como escribiendo una red de afectos o vas como también, sí, va como ahí apareciendo una, una red de personas que están trabajando y que están insistiendo sobre la marcha en, en, la, en la generación de memorias y de, y de políticas eh, culturales para estas imágenes, ¿no? Pero yo pensaría que sí, que, que la escritura es una de las, de las formas en las que se puede, categor, se puede trabajar o ampliar las, las categorías de archivo o también como hacer que otras categorías eh, aparezcan. Eh, y en relación, claro, a la categorización, por ejemplo, en el trabajo que, que hicimos con Lucía o que también hemos hecho con otras compañeras... Eh, siempre fue un, un trabajo de, de, de ver, claro, no, no son categorías que aparecen en un archivo usual, ¿no? O sea, una de nuestras categorías, por ejemplo, eh, a ver, si mal no recuerdo, eran como, sí, cartas de, o sea, cartas, documentos de amor que puedan ampliar la experiencia también sentimental y de las emociones de las personas en cómo están experimentando sus, no sé, sus primeros contactos con otras personas, ¿no? O también, por ejemplo, el archivo de la muerte, que es algo que aparece mucho también, el archivo de personas que son asesinadas, que son eh, violentadas. Eh, pero por otro lado, el archivo de, de, de los, del sostener a la comunidad, ¿no? imágenes de fiestas para sostener a la persona que no tiene cómo pagar el arriendo, y invitaciones a protestas por la compañera que fue asesinada por la policía. Entonces también son como formas de categorizar... Eh, que quizás responden a cómo la comunidad también ha ido eh, sí sobre la marcha construyendo unos momentos de encuentro en los que unas zonas de encuentro digamos en, en las que ciertas experiencias se vuelven comunes como son la muerte, como son eh, el exilio también, como son. Eh, la falta de una experiencia de seguridad en la ciudad, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, sí, son como experiencias que se vuelven como, que nos atraviesan a muchas en, en territorios del sur, ¿no? Yo, eh, me acaba de venir ya aquí la idea de, eh, del sonido, la música y la voz como un registro a tener en cuenta. Y si eso tiene, tiene cabida, ¿qué cabida tiene? Es decir, tenemos todas, yo creo que el, el imperativo de la imagen, de esa hiperinflación de imágenes, como que da cuenta de la historia, ¿no? Por supuesto el texto, pero hay, yo creo que, que, que la voz, el sonido, la música, incluso el contacto, dar cuenta de toda una serie de experiencias emocionales a través de sentidos. Considerados secundarios, esa experiencia del contacto que tan importante es eh, en nuestros encuentros, los encuentros entre personas LGTBI, la memoria del tacto o la memoria del sonido, la memoria de la música, o la memoria del voz. Lo dejo ahí, no sé, la idea de, de cómo se puede registrar, cómo se puede activar una memoria de otros sentido, ¿no? Yo justamente pensaba en el olor también, por ejemplo, cuando llegas a una nueva ciudad y quieres encontrar como el bar en el que te puedes tomar una cerveza. Y como hay olores de bares de, de, los, de la disidencia o, del, o, de lo, o de la comunidad queer que tiene un olor peculiar, ¿sabes? O sea, como que tiene... Y quizás lo tienen otros bares también. Pero quizás es algo que también te puede como vincular ahí por, por la experiencia urbana también, no sé, pensando en el olor. Y en el sonido también pensaba en la obra de un artista que claro, graba toda la memoria sonora de los espacios LGBT como saunas y, y cabinas y espacios como de internet, discotecas. Entonces claro, también es una, una, un, un sonido muy pop entre, <ríe> entre canciones de, no sé, de... De, de Britney con también Selena por ahí metida, ¿no? Entonces, eh, sí, pienso que también hay como una memoria sonora y una memoria eh, del, del, del olfato también con boca. Incluso una memoria del silencio, ¿eh? Y del tacto seguro también, ¿no? Total. Bueno, pues eh, si, si, si no hay más comentarios en relación a, a, este, a este último apunte, yo creo que podemos cerrar la sesión porque se nos ha dado ya, nos ha llegado ya la, la hora. Eh, la verdad es que la, la cuestión de, del archivo y las activaciones, ¿no? Para mí había una pregunta también clave en relación a, a la cuestión de la exposición, ¿no? Porque el dispositivo de la exposición se convierte tan importante para este tipo de archivos, ¿no? Que en relación a otro tipo de archivos, ¿no? Es esta cuestión del dejarse ver, ¿no? Se convierte y de la cuestión de la negociación de los regímenes, de la visibilidad, se convierte doblemente importante en todo este tipo de archivos, ¿no? Para producir memoria, ¿no? Para todas las que ya no están, pero sí que siguen estando, ¿no? En nuestros cuerpos o en nuestras memorias, ¿no? Y las encarnamos, ¿no? En la memoria de nuestros gestos, ¿no? Que traemos a todas las maricas con nosotras cada vez que movemos la mano de una forma o nos contoneamos de una manera específica, no como eso no se convierte en fundamental dentro de, de, de estos archivos. Entonces, eh, nada, despedirnos y espero que esta conversación la podamos continuar en otros lugares o en otros foros porque ha sido muy interesante y espero que eh, podamos seguir cruzándonos en, en nuestros caminos. Y a todas las que están al otro lado, decirles que la semana, bueno, la semana que viene no, dentro de un mes, de un mes. tendremos la, la, última, la última de las sesiones en las que hablaremos sobre futura, futuralidades queer, ¿no? O cómo podemos pensar o imaginar en este ambiente o en este ambiente de crisis permanente, que no es solamente en Latinoamérica. Esto que decíais antes de la institucionalidad latinoamericana o del sur, creo que no es solamente algo que corresponde al sur, ¿no? Lo estamos viendo en todos los países de, de la Europa fortaleza, ¿no? Como los partidos de extrema derecha están llegando al poder y están borrando o están haciendo un borrado de muchos eh, de los derechos luchados eh, históricamente, ¿no? En el propio Estado español, en Castilla y León, que es una región en la que la extrema derecha ya está, eh, está empezando a ver como unos recortes muy fuertes en relación a, la, a, la, a los derechos de las mujeres, ¿no? A las, la violencia de género y también a la violencia contra la disidencia sexual se está incrementando en, en nuestros contextos, ¿no? Entonces son como, bueno, estas memorias o estas futuralidades nos ayuden a pensar cómo las resistencias queer nos pueden servir para seguir armándonos y luchando y también para pensar en otros futuros posibles o mundos por venir. Así que gracias a todas y nos vemos. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos, un placer, nos vemos pronto, nos seguimos viendo, encontrando. Chao, chao. chao. Gracias, chao.